Famosos indignados con Instagram por la limpieza de seguidores. Una falla en la plataforma hizo que miles de usuarios alrededor del mundo perdieran una gran cantidad de seguidores. Mira la lista de famosos. Miles de usuarios de Instagram alrededor del mundo expresaron su sorpresa al ver que la cantidad de seguidores bajaba de manera abrupta. Selena Gómez y Ariana Grande fueron dos de las tandas famosas que sufrieron la limpieza que produjo un error en la programación de la plataforma. En nuestro país, Julián Serrano fue uno de los tantos indignados. En principio, se pensó que Instagram estaba borrando de su plataforma las cuentas que no cumplían con sus reglas. Pero luego de horas de incertidumbre en artistas, famosos e instagramers, desde la cuenta oficial de Instagram explicaron que se trataba de una falla y no de una limpieza. limpieza? Somos conscientes de un problema que está causando un cambio en los números de seguidores de la cuenta para algunas personas en este momento. «Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible», dijeron desde Twitter. Luego agregaron, «Actualización, esperamos tener este problema resuelto antes de las 9 am mañana». Entendemos que esto es frustrante, y nuestro equipo está trabajando duro para que las cosas vuelvan a la normalidad. Selena Gómez fue una de las usuarias que perdió más seguidores en su cuenta, donde tuvo una disminución total de 2 millones. Por su parte, Ariana Grande perdió más de 3 millones de followers. Pink perdió un millón y medio de seguidores. Mientras que Lady Gaga vio cómo le bajaban los followers por 2.6 millones, y Britney Spears 2.1 millones. El artista del maquillaje James Charles, se quejó de haber perdido casi medio millón de seguidores. Justin Bieber perdió 3 millones, al igual que Katy Perry. Drake sufrió la pérdida de 1 millón de seguidores y Justin Timberlake 1.7 millones. Shakira también sufrió la baja de sus followers por 1.3 millones. ¿Qué? Taylor Swift y Miley Kirus también vieron cómo bajaban sus seguidores. La primera perdió casi 2 millones y la segunda 900 mil followers. En el marco nacional, Julián Serrano, Sofía Juju y Jiménez y Miguel Granados también se expresaron sobre el tema. Mis seguidores de Instagram se van corte Terminator en la lava y el día que muera del todo, jaja qué rico. ¿Qué pasó? preguntó Miguel. La puta madre Instagram me sacó dos millones de seguidores que bronca loco, escribió indignado Serrano. ¿Alguien me puede explicar qué pasó con mis seguidores? Estaba por decir que me faltaban cinco llegar al millón y de pronto veo 972, ¿o estoy mal yo? ¿Ustedes qué ven? Preguntó Jujuy a sus seguidores. En otra historia, la modelo y conductora mostró que en el celular de su papá se veía 996, aunque en el de ella se seguía viendo 972. Famosos indignados con Instagram por la limpieza de seguidores.